¿Qué tal amigos aficionados? Bienvenidos sean a otra emisión más aquí en www.elpatorrojo.com Ya lo saben, transmitiendo desde la cabina del Pato Nuestros y centrales en Cabo San Lucas, Baja California Sur México, para todo el país, para más allá de nuestras fronteras, a todos ustedes que son apasionados de esta especialidad del deporte motor como es el off road. muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de este fin de semana, y como siempre solicitándole que se reporte a nuestras redes sociales, háganos llegar sus comentarios información acerca de lo que está sucediendo ahí donde usted radica, qué es lo que está pasando también con estas actividades del automovilismo fuera de camino, de verdad se lo vamos a agradecer, así que por hoy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues empezamos rápidamente comentando lo que está sucediendo dentro de esto, que es la expresión más salvaje del deporte motor como es el arroz Y este viernes tuvo lugar allá en Vegas a Reno, en el estado de Nevada, en la Unión Americana, una de las carreras más más importantes, más tradicionales de esta especialidad del deporte motor, una carrera que forma parte del campeonato de Best in the Desert, la sexta fecha del 2014, una carrera de ruta que arranca en Las Vegas y termina en Reno. bien pues ayer viernes tuvo lugar esta batalla con más de 300 equipos de participación y sobre todo más de 70 que estaban con toda la posibilidad de competir. El overall que ya lo sabe Es el título más importante en cada una de las carreras de automovilismo fuera de camino Es el tiempo más rápido de competencia, de salida a llegada Y la verdad es que ayer fue una extraordinaria batalla Te repito, con más de 70 escuderías peleando precisamente por el galardón más preciado de esta carrera Y se la vuelve a llevar Jason Boss Jason Boss que está haciendo historia dentro del campeonato de Best in the Desert Es el primer corredor que logra ganar de manera consecutiva esta que es la carrera más larga Galeopo de, de los Estados Unidos, así es como se promociona a través de Bessie y se la vuelve a llevar, hay que recordar que el año pasado Jason Boss se llevó esta competencia, en esta ocasión él mismo se encargó de apoderarse de la pole position en la calificación, celebrada el miércoles anterior, fue el tiempo más rápido en un circuito de dos millas aproximadamente y el año pasado había hecho la misma historia, gana la calificación, se lleva la carrera y este 2014 vuelve a repetir, afirmándose además como el líder indígena dentro de la categoría 1400 que es el actual campeón defensor con esta carrera son tres ya que ha logrado conquistar en la temporada ganó la parker 425 ganó la silver state 300 y ayer se vuelve a coronar dentro de esta carrera la carrera más larga de oro de los Estados Unidos la ruta general Tire vegas turreno 2014 impresionante pues lo que está haciendo jason boss dentro de este campeonato y el tiempo que establece jason boss en esta carrera fueron de 8 horas 28 minutos 29 segundos recorriendo las 535 millas más de 15 minutos de ventaja sobre Dale Bell quien fue el segundo lugar, el líder o segundo overall de la carrera que hace 8 horas 44 minutos 40 segundos y los otros 3 Corredores con los cuales se completa El top 5 de esta carrera Fueron Gary Weybridge que ya ha ganado Esta carrera en algunos otros años Steve Trofistrover que también También fue ganador de la emisión 2011 y Jesse Jones Jesse Jones que apenas hace Unas semanas se estaba estrenando Dentro de otro de los campeonatos de pista Allá en los Estados Unidos así que estamos hablando Indudablemente de la crema y nato del automovilismo Fuera de camino a nivel internacional Y sobre todo de la Unión Americana Así que pues se vino a imponer a toda esta serie de estelares dentro de los 10 mejores quedaron también colocados Justin Lofton, Troy Herbst, Cameron Steele Cory Keiser y Sean Crow así que esos son los 10 mejores en terminar esta carrera 535 millas, ya lo sabe de Vegas a Reno, Nevada esta competencia que es la sexta fecha del campeonato de Best Indies. el único corredor que había logrado tener dos victorias dentro de esta carrera de Las Vegas a Reno, había sido Dale Evers. Dale Evers había ganado la carrera como piloto de récord como el piloto titular del registro de competencia en el 2001 haciendo equipo con Ernie Castro y tuvieron que pasar 10 años para que Dale Evers volviera nuevamente a esa posición de privilegio al primer lugar, pero en el 2011 haciendo equipo con Steve Strobel, es decir, como segundo piloto, así que de esa manera se convierte Jason Boss en el primer corredor que logra repetir triunfando dos carreras consecutivas en esta ruta en la más larga de los Estados Unidos, al ganar 2013-2014, pero además Jason Boss es el corredor titular en ambas ocasiones, así que con esto, me parece, logra superar entonces a Dale Evers, quien había ganado la edición 2001, luego se había vuelto a coronar en el 2011, así que haciendo historia, pues registrando su nombre de manera importante, Jason Boss dentro de la ruta Vegas a Reno Nevada, en este campeonato de Best in Desert, que es algo su mejor opinión, me parece que es junto con Score, de los dos seriales más importantes que hay actualmente en la Unión Americana y a nivel internacional, también reuniendo a una extraordinaria cantidad de corredores, pero no solamente el número de competidores, sino también la gran calidad que tienen todos los partidos. Tanto en Score como en el serial de Best Desert Imagínense, ustedes nada más 74 equipos Son los que estuvieron presentes con toda la posibilidad De conquistar el overall de esta carrera Es decir, son equipos muy fuertes, muy poderosos De acuerdo a la lista oficial que pasaron por la calificación Fueron 71, o sea, se quedaron fuera de la calificación Solamente 3 equipos, lo cual habla del gran interés Que tienen todos los competidores por iniciar la batalla Llevándose primeramente la ronda de la calificación que también fue lograda por Jason Boss así que un triunfo rotundo el de Jason Boss en esta que es la carrera más larga de off-road en los Estados Unidos que son 535 millas no es la carrera más larga de off-road a nivel mundial hay que recordar que la baja 1000 incluso pues, lo supera y habrá algunos otros recorridos también que no son tan conocidos o son tan famosos particularmente para la fanaticada mexicana porque hay que recordar que también el off-road se está llevando a cabo en Europa se está llevando a cabo también en África está llevando a cabo en muchos lugares de nuestro planeta sin embargo lo más reconocido lo que más fácilmente nos llega a nosotros es lo que está sucediendo en nuestra región en los campeonatos de Estados Unidos y también lo que está pasando con el automovilismo fuera de camino a nivel nacional hoy sábado tendrá lugar la ceremonia de premiación allá en reno nevada en el hotel sede de este gran evento a cargo de best in the desert y allí estarán pues seguramente la mayor parte de los más de 300 equipos que tomaron parte en esta edición 2014 la verdad es que no hay mucho información con respecto a lo que ha sucedido una carrera que de acuerdo al registro que se tiene en su propio portal arrancó en 1996 pero ha venido sufriendo algunas suspensiones a lo largo de esta historia no ha sido regular, no ha tenido mucha continuidad, ha habido varias suspensiones de la carrera o bien se ha sustituido por algún otro evento a lo largo de todos estos años casi 18 años y la verdad es que no aparece muchísima información en relación a esto que sería una diferencia importante con lo que ha sucedido con con el score que la ruta Baja Mil, por ejemplo, solamente ha tenido una suspensión a lo largo de toda su historia, cuando nace en 1967 a la fecha, y esa suspensión fue por carácter político que hubo alguna serie de, de situaciones ahí que no fueron posibles que se llevaran a cabo la, la competencia, pero fuera de eso, no ha habido ninguna otra suspensión de la ruta internacional Score Baja Mil, que este año, ya lo sabe, estará arrancando en el Senado y estará terminando en la paz capital del estado de Baja California. Así pues, la información en lo que se refiere a este gran evento que tuvo lugar este viernes, de hecho toda la semana, desde el lunes ya había una gran actividad en Las Vegas, el miércoles fue la ronda de calificación, el jueves la contingencia revisión mecánica, el viernes la carrera y este sábado tendrá lugar ya la ceremonia de premiación, coronando por segundo año consecutivo a Jason Boss como el gran Boss esta carrera, la más larga de ojo que en los Estados Unidos, Vegas a Reno 2014, así que hoy estará terminando, cerrándose ya las actividades de esta extraordinaria competencia. nos vamos ahora amigos aficionados, entonces al plano nacional habíamos estado comentándole a todos ustedes también acerca de la siguiente fecha del campeonato del estado de Sonora a cargo de la asociación de off-road del estado de Sonora que estaba prevista para este sábado también una carrera de carácter nocturno pero de acuerdo a información que nos hace llegar Eduardo Becerra que es el titular de esta organización ha sido suspendida hay que recordar que en estos días en toda esta zona las lluvias han sido frecuentes, han estado cayendo lluvias muy intensas y las condiciones para llevar a cabo esta competencia no eran las más adecuadas y por esa razón la organización de Azores Outworld del estado de Sonora ha decidido entonces posponer para la próxima semana con el mismo orden de actividades es decir, el viernes habrán de llevar a cabo la contingencia, revisión y el sábado estarán llevando a cabo su competencia estaban previendo llevar a cabo una actividad previa a lo que sería la carrera de todas las categorías de autos, una competencia en lodo que para ese fin de semana hubiera estado perfecto por las condiciones que hay en esta que es la pista Azores, allá en Hermosillo Sonora, y que pues para evitar de seguramente riesgos a otros que no van a disfrutar obviamente de una competencia en lodo, pues estarían entonces posponiendo para la próxima semana toda la actividad de esta cuarta fecha de campeonato de la Asociación Sonorense de Up Road una carrera de carácter nocturno así que por las cuestiones de lluvia por no presentar una seguridad que pues permita tener tranquilos a los organizadores habrán de llevar a cabo este movimiento y también este fin de semana semana vamos a tener actividad en lo que se refiere a Baja California Sur, hay que recordar que está encima también la siguiente fecha que sería la tercera etapa del campeonato a cada Asociación Estatal de Automovilismo y Pro Baja que conforman la Unión de Promotoras y estarán ofreciendo para este domingo la costera 250 así que también ellos por su parte están haciendo alguna previsión e informando pues acerca a todos los corredores, y Debido a las recientes lluvias que han azotado en las cercanías de Ciudad Constitución, esta es la cabecera municipal del municipio de Comondú, en Baja California, Sur México, en la península. Dice que la ruta de la costera 250 ha sufrido una modificación en su trazo. Va a salir del tifón con rumbo a Estero Salinas y luego estarán tomando el camino hacia Cancún para después regresar nuevamente a la ruta original a la altura de conocido como la Pila, ofrecen una disculpa por los inconvenientes y están pues previniendo a todos los corredores, para cualquier detalle pues hay que abrir la página de Facebook de la Asociación Estatal de Automovilismo para conocer ampliamente todos los detalles de esta modificación que se está realizando con respecto a la ruta original y esto ha sido modificado o ha sido ocasionado por la cuestión de las lluvias que han estado azotando sobre todo a la parte sur de Baja California, en donde se ha Sentir el clima que es muy típico de esta temporada: lo que es julio, lo que es agosto, y hasta el mes de septiembre. Pues es temporada de lluvias en Baja California Sur Y pues generalmente en esta época del año Suele pues tener o presentar este tipo de condiciones Así que pues están haciendo este anuncio y marrones que son los encargados de ofrecer La fecha número 3 del Campeonato de la Unión de Promotoras, La Costera 250 Para que tomen todos ustedes sus respectivas precauciones Con respecto a esta carrera que se va a llevar a cabo El día de mañana domingo No hay ningún anuncio de suspensión Ni de aplazamiento lo que sí es que, desafortunadamente para esta organización, pues le sigue tocando bailar con la más fea porque, bueno, han tenido que suspender el evento de los barriles que lo suspendieron y luego lo cambiaron por la de Miraflores y el número de competidores, la participación se vino muy abajo. Y hasta el momento, de acuerdo a lo que se reporta en la propia página de Facebook de la Asociación Estatal de Automovilismo, han reportado aproximadamente a 31 escuderías, es decir, a una cantidad todavía muy pobre para una carrera tan tradicional como es la Ruta Costera 250 de Ciudad Constitución a La Paz. Además hay que recordar que carrera le vuelve a dar vida a uno de los lugares más emblemáticos del automovilismo fuera de camino en Baja California Sur, como es la Zona de los Hilos. Este lugar que está muy cerca del kilo el Centenario, prácticamente ya para terminar la carrera y que durante muchos años ha sido eh, símbolo de muchísimas otras carreras, no solamente de la Costera del Sol, que recordar que también la Dos Mares también la tenía incluida dentro de su calendario, también en la Coyote. Y bueno, en esta ocasión, después de que fue prohibido, paso por esta zona de Los hilos para esta ocasión, este domingo se supone que toda la fanaticada podrá volver a disfrutar el cruce de todos los vehículos de competencia por este lugar, que es además muy emocionante por el grado de dificultad que presenta las condiciones del terreno que hay en la zona de Los hilos pues son verdaderamente especiales, únicas, y por esa razón es que ha tenido un gran éxito sobre todo para los fanáticos que gustan pues de ver en su máxima expresión a todos los carros de competencia, pues ahí seguramente habrá una cantidad de espectadores que habrán de, de disfrutar precisamente el paso de los carros. Por el momento le repito, el número de corredores que han anunciado su interés en estar presentes en esta carrera, pues apenas rebasa la cifra de los 30, son 31 equipos los que hasta el momento han anticipado su participación en la Super Libre está Rodemiro Maya y Luis Camarena, en la clase 8 Max Zavala y Enemesio López, clase 12 Díaz Carrillo, en la clase 2 a Ismael Rojas, con Carlos de Jesús Jiménez el equipo de Andrés Rufo Joel y Manuel Espinosa en la clase 7, Félix González y Memo Valdés en la clase 7, había sido una de las categorías muy nutridas en esta temporada, Hay que recordar que fue una de las de mayor número de participantes en la pasada tormenta del desierto, que fue la primera carrera de esta organización, sin embargo parece ser que la mayor parte de los corredores ya han ido a competir entonces el campeonato oficial, está abanado por la asociación de pilotos y que pues parece ser que ha logrado convencer o ha tenido mayor credibilidad cuando menos menos problemas que lo que ha venido sucediendo con la unión de promotoras para captar la mayor cantidad de equipos en Baja California Sur de Ofro, en Baja California Sur. De pues ahí están las condiciones, hay un número anticipado de 31 equipos para correr la costera del sol 250, hay un cambio entonces en la ruta, es en los primeros kilómetros cuando están arrancando apenas de Ciudad Constitución, ahí está dentro de su propia página de Facebook los detalles, así que pueden ustedes visitar Asociación Estatal de Automovilismo de Baja California Sur en Facebook y ahí estarán enterándose ya de estos detalles acerca de la modificación que va a tener en su trazo de esta ruta, esta modificación estará sucediendo en los primeros kilómetros de la carrera saliendo apenas de Ciudad de Constitución de hecho están cambiando, el lugar de la salida no va a ser exactamente el Ciudad de Constitución sino a la altura del de lugar conocido como el Sifón, así que para precisar todo puede usted acceder a Facebook, ahí podrá encontrar usted toda la información, podrá ver el mapa ya actualizado de esta que es la tercera etapa del campeonato de la Unión de Promotoras en donde participan la Asociación Estatal de Automovilismo y Pro Baja así que están informando acerca de una modificación en la ruta en los primeros kilómetros de la carrera para que todos los equipos estén enterados acerca de lo que está sucediendo pues hay que checar su portal o su página dentro de facebook.com y también recordarles que de acuerdo a la relación que ellos mismos están presentando se han anticipado eh, registros de aproximadamente 31 equipos para este fin de semana, para este domingo así que pues podría ser nuevamente otra de las carreras de más baja participación a lo largo de la temporada y eso estaría confirmando la difícil dificultades que sigue enfrentando la unión de promotoras para seguir adelante con, con su cereal. Nunca antes se habían reportado números tan bajos como los 26 que participaron en Miraflores y sus También hay que considerar que fue un cambio de última hora. Se incrementó ese recorrido en sus de los barriles Diesel Challenge en fin no ha sido nada fácil para la unión de promotoras salir adelante con esta temporada 2014 muy complicado el panorama toda la serie de conflictos que ya hemos comentado con todos ustedes acerca de esas riñas internas que hay dentro de toda la familia de los dos de Baja California Sur y que esto ya es típico es tradicional viene ocurriendo desde hace muchísimos años y que le ha hecho muchísima falta y sobre todo cordura y sentido común a quienes son parte de este deporte se quejan de repente mucho porque ayudan mucho a esporte. Y porque aquí, la verdad, nunca se ponen a sentarse a la mesa Y resolver sus propias problemáticas internas Con el único fin de salir adelante Y poder ofrecer un calendario De verdad más exitoso Para miles y miles de aficionados Que lo que menos les interesa Es precisamente estar escuchando Y atrás de toda la serie de conflictos Que surgen pues entre los grupos Diversos grupos Y la gran cantidad de intereses también Sobre todo de carácter económico En muchos de sus casos En relación a los dos de Baja California Sur Así las cosas, tenemos pues carrera para cerrar la semana. Mañana domingo estará llevándose a cabo entonces la costera del Sol 250 de Ciudad Constitución a La Paz. Así que a todos ustedes. Un fin de semana en familia y que les vaya a todos ustedes bastante bien. Como siempre, Norma Ceseña comandante en jefe de todo este esfuerzo, Rodrigo García, cargo de los controles técnicos, un servidor Alfredo Polanco. Les damos las gracias y los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión en más aquí a través de ww.elpatorrojo.com, transmitiendo desde los cabos Baja California